Hola, estamos en un nuevo video para el canal y estaremos hablando de Driver Hot Online Simulador Este es el juego que estamos esperando, su lanzamiento de verdad que el juego está padrísimo Y les estaré dando información sobre su lanzamiento, y sobre sus mapas y ciudades Sé que algunos se estaban preguntando mis cracks si estaría el mapa del Quad completo Bueno, no te vayas que te lo estoy los desarrolladores ayer nos dieron a conocer varios puntos chicos Así que aquí encontrarás esa información de cuántas ciudades tendremos y todo eso Pero antes que nada mis cracks Deja tu like y suscríbete si no tendrás un castigo Jaja, <risa> da nah, mentira, lo del castigo no Pero sí hazlo que de verdad Informado de todas las novedades de los lanzamientos Pues en el día de ayer en el directo que estuvo haciendo el desarrollador Emerson Estuvo dando, bastante, dando datos bastante interesantes a conocer y nos dio a conocer prácticamente todo lo que necesitábamos saber y uno de los datos de los puntos que dio a conocer fue las ciudades bueno y las ciudades sé que se ven que saldrá en el juego están padrísimas pero una de las cosas que estuve viendo fue que eh, en el en el directo se vio que no hay trailers solamente hay camiones y furgonetas y todo eso pero trailers como tal no hay pero más adelante los, los desarrolladores por supuesto que lo irán modificando y las texturas y todo eso del juego está padrísimo y te dan los efectos visuales para teléfonos de alta gama que de verdad eso me dejó un poco impresionado de verdad el juego tiene mucho que ofrecer y yo espero que sea un éxito total tanto para ellos como para nosotros disfrutarlo y todo lo demás así que bueno a esperar su lanzamiento que será el 23 de mayo ese será el día de su lanzamiento miren como se ven ahí en el directo los camiones y todo lo demás pero como ven solamente hay camiones y no hay no hay trailers como tal pero bueno lo irán a, a, añadiendo bueno amigos y de verdad está padrísimo yo espero que lo podamos disfrutar las ciudades serán lanzadas en el juego serán cinco ciudades nada más yo espero que los desarrolladores dijeron que más adelante pueden aumentarlas o hay ver pero todo está padrísimo todos sus gráficos todo está excelente y bueno amigos como ya les había dicho poco a poco será un juego que al principio tendrán un poco de tropiezos y todo lo demás pero ya lo desarrollarán con el tiempo lo irán mejorando más así que bueno a disfrutarlo este juego multiplayer que nos promete demasiado y tiene muchas cosas en que disfrutarlo porque tendrá furgonetas, carros, todo lo demás miren como podrán ver ahí hay un carro y todo lo demás así que bueno amigos, amigos y amigas mis cats eh, estaré pendiente y dándole más información eh, el día que salga el juego lo tendrán en el canal a primera hora en nombre de dios así que a darle y así disfrutar y como siempre mis crack suscríbete y dale like al video activa la campanita de notificaciones para que estés informado de todas las información que hay de sobrejuego y eso me estaría ayudando muchísimo y no te cuesta